Vamos a dedicar este vídeo a la creación de animaciones. Es decir, vamos a dar vida a nuestros dibujos SVG. Vamos a incluir líneas de código en nuestro fichero de manera que el dibujo cambie a lo largo del tiempo. Bien, y para ello vamos a partir de un dibujo muy simple que tenemos aquí a la derecha. A la izquierda tenemos una línea de color rojo a la que le he dado mucho grosor y que hará las veces de pared un círculo que va a simular ser una pelota y a la derecha una línea verde que va a ser de pala. Realmente esa línea verde no es una línea, no la ha creado como línea, sino que la ha creado como una entidad nueva que es recta. Esta primitiva lo que hace es, como imagináis dibujar un rectángulo de un ancho y de un alto determinado. Es un poco lo que buscamos con la animación. Pues hacer que la pelota vaya hacia la derecha Haga girar la pala y vuelva hacia la izquierda. Y para ello vamos a empezar animando a la pelota. Vamos a hacer que la pelota vaya únicamente hacia la derecha. Es decir, vamos a aplicar la animación a un único elemento. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, pues muy sencillo. Simplemente en el interior de la entidad que queremos animar definimos animación. Y para ello utilizamos la etiqueta Animate. Le vamos a poner un identificador para poder localizar en un futuro esta animación si nos interesa y le indicamos qué parámetro queremos animar, qué parámetro queremos modificar para que cambie el tiempo. Para ello utilizamos la propiedad attribute name y vamos por ejemplo a cambiar cx, ya que lo que buscamos es que la planta vaya en este caso hacia la derecha. Esta etiqueta permite animar no únicamente propiedades SVG, sino también propiedades o características CSS. Ya veremos eso después, pero en un principio vamos a indicarle que el atributo que vamos a cambiar es un atributo de tipo XML, es un atributo de tipo SVG. Así que le decimos que el atributo es XML, ya que CX. Es un atributo que únicamente está definido en documentos SVG. Bien, así que ya le hemos dicho qué queremos cambiar. Vamos a decirle en qué rango queremos que cambie. Para ello vamos a utilizar la propiedad from, que va a partir de 50, que es donde está definido en coordenada x el origen del círculo, y que va a acabar en 215. Que es justo el punto donde el eje de la pelota encontrará a la pala. Ya tenemos que rango de datos, nos falta decirle cuándo ha de empezar la animación y durante cuánto tiempo. Para definir cuándo, utilizamos el atributo de GIN, vamos a ponerle 0 segundos para que en cuanto el documento, en cuanto el SVG se cargue, la animación arranque. Y la duración, vamos a hacer que sea 2 segundos. Para acabar, vamos a decirle que cuando la animación acabe, la congele. ¿Qué significa eso? Que cuando acabe la animación, el elemento animado se quede donde la animación ha finalizado. Si no lo definiéramos, si no pusiéramos el freeze o pusiéramos el move, que es la otra opción que tenemos, la pelota llegaría al final y cuando acabase los dos segundos, automáticamente volvería a aparecer al principio. Ya tenemos esto, vamos a grabar y vamos a probar lo que pasa. Vamos a recargar y aquí tenemos nuestra primera animación en S.U.C. Bien, hagamos el segundo, hagamos que la pelota vaya desde la derecha hacia la izquierda. Y para eso lo que tenemos que hacer es añadir otra animación al mismo elemento. Es decir, vamos a hacer que un elemento tenga más de una animación vamos a llamar en este caso, bola izquierda, irá desde los 215 hasta los 50, y haremos que empiece a los 2 segundos y que dure 2 segundos también. Así que vamos a grabar y vamos a probar. Ya tenemos ahí un primer prototipo de lo que sería la animación de la pelota. El siguiente paso natural sería hacer que la pelota no únicamente fuera de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, sino que repitiera ese movimiento, por ejemplo, otra vez más. Vimos, pues para eso, eh, la animación tiene un atributo que es repeat count. Atributo al que podemos darle el número de veces que queremos que esa animación se repita. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con ella, porque por ejemplo, si aquí pusiera un repeat count 2 haría esta animación dos veces seguidas lo cual entraría en conflicto con la animación que tenemos abajo que a partir del segundo 2 va de derecha a izquierda. Aquí pusiera veremos que se monta un pequeño lío porque el navegador no es capaz de acabar de entender muy bien cuál es el dibujo que tiene que hacer. Vamos a recargarlo. Vemos que empieza bien, sigue bien, pero ya hay un salto ahí que no acabamos de entender. Sin embargo, para que se vea bien claro, si yo comento esto de aquí y vuelvo a cargar, vemos que hace efectivamente la animación que le he dicho solo que la repite una vez más. Es decir, que el problema que tenemos es repetir animaciones que, en cierto modo, van secuenciadas o que, dicho de otra manera, están sincronizadas. Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues vamos a empezar por lo fácil. Vamos a empezar para no hacer la repetición de un número definido de veces, sino de un número infinito de veces. En ese caso, en vez de poner 2, lo que tenemos que poner es la palabra clave indefinite, indefinite. Si grabamos, veremos que ese movimiento lo va a hacer no 2, sino infinitas veces hasta que yo pare la reproducción, ya sea recargando la página o cerrando el navegador. Bien. ¿Cómo sincronizo, pues, un movimiento de este tipo de manera indefinida? Bueno, pues haciendo que la animación 2 empiece cuando acabe la animación 1 y que la animación 1 vuelva a empezar cuando acabe la animación 2. Por lo tanto, lo que necesito es referenciar como momento de inicio el momento final de la otra animación. Y para hacer eso simplemente me tengo que venir aquí, bueno, primero les comentamos la animación, y vamos a decirle que la animación 2, en vez de empezar en un determinado momento de tiempo, empiece cuando bola dead, que es la animación número 1, la animación primera, acabe. Y, de igual modo, vamos a hacer que la animación 1 Empiece cuando la animación 2 acabe. Claro, esto nos lleva a un pequeño problema, y es que cuando va a arrancar la animación. Tenemos un pez que se muerde la cola. No empezará la primera hasta que no acabe la segunda, pero la segunda no puede empezar hasta que no acabe la primera, que no ha empezado hasta que no ha acabado la segunda. Con lo cual necesitamos un disparador, necesitamos indicar de alguna manera que empiece la animación. Bueno, pues lo bueno que tiene es que begin admite no un valor, sino una lista de valores. Podemos decirle que empiece a los 0 segundos y que en el resto de veces que vaya a ejecutarse lo haga o a otros segundos o cuando suceda una circunstancia, que en este caso es que acabe la bola izquierda. Vamos a quitar el repeat. Grabamos y recargamos. Así que de esta forma estamos consiguiendo una repetición infinita de las dos animaciones. Bien, esto funciona si es infinito, pero si yo quisiera decirle que repitiese un número determinado de veces, por ejemplo, dos veces, con esto no me vale, no tengo manera de parar animación, una vez haya empezado. Así que necesito algo más. Bien, pues lo que necesito es una única animación, solo que tenga sentido de ida y de vuelta. Para hacerlo, vamos a eliminar esta animación de aquí. Y vamos a decirle que la repita dos veces. Vemos que va hacia la derecha las dos veces. Lo que voy a intentar hacer es que esta animación que solo va hacia la derecha vaya hacia la derecha y hacia la izquierda. A priori con los atributos que tenemos resulta un poquito complicado hacerlo, ya que decimos desde dónde hasta dónde tiene que ir un atributo, en este caso la coordenada en x, y no podemos hacer que vuelva. Si va de 50 a 2.15, va hacia la derecha. Si quisiéramos que a 50, iría de 50 a 50 y se quedaría quieto Bueno, pues sí, pero no. Existen dos atributos más, dos propiedades más, que nos van a permitir indicar el valor de la propiedad cx en un porcentaje, en un tanto por uno, para ser exactos, de la duración. Vamos a verlo mejor. Nuestra pelota irá de 50 y ha de acabar en 50. Vamos a hacer que empiece en segundo cero. Pero en nuestro vaivén van a ser 2 segundos hacia la derecha y 2 hacia la izquierda, con lo cual su duración van a ser 4 segundos pero vamos a indicarle con la propiedad eh, VALUES los valores de la propiedad, los valores de cx, por los que me interesa que pase en unos determinados momentos. Va a empezar en 50, en un momento estará en 215, y en otro momento volverá a 50. Vamos a definir ahora esos momentos, qué momentos son. La propiedad en este caso es key times. Aquí me he comido el fill. Y vamos a decirle que en el segundo 0 esté en 50, que en la mitad de la duración, es decir, en el segundo 2 esté en 215, en tanto por 1, la mitad es 0,5, y que al final, en los 4 segundos, es decir, cuando el tanto por 1 sea 1, que vuelva a estar en 50. Es decir, al principio está en la 50, a los 2 segundos que es 4 multiplicado por 0,5, estará aquí, a la derecha, y, en el tanto por uno 1, es decir, en 4, volverá a estar a la izquierda. Vamos a grabarlo, vamos a cargarlo. Y vemos como efectivamente, ahora sí, el círculo se ha animado recorriendo de derecha a izquierda y de izquierda a derecha dos veces. Además del repeat count, tenemos también la opción de repetir, pero durante una determinada cantidad de tiempo. En este caso con repeat duro. Si por ejemplo pongo aquí que esa repetición la haga a lo largo de 10 segundos, teniendo en cuenta que el recorrido del vaivén son cuatro segundos, lo que ahora hará será ir de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y de derecha a izquierda. No le va a dar tiempo a hacer nada más. Vamos a grabarlo. Ahí lo tenemos. Y por supuesto, si en vez de Repeat 6 segundos, podemos poner Repeat Count o Repeat Dure, en este caso da igual, ponemos Indefinite, lo que conseguiremos será el mismo efecto que hemos conseguido de manera infinita. Bien, vamos a parar eh, el rebote. Bueno, pues ya tenemos la pelota moviéndose de aquí para allá. Lo que nos falta ahora es que la pala, la, el elemento verde, gire. ¿Y que gire cuándo? Cuando la pelota llegue Para ver el efecto varias veces, vamos a poner aquí que lo repita dos veces. y vamos a mover el rectángulo. En este caso, bueno, al igual que antes, la animación irá dentro de ese rectángulo, pero en este caso la etiqueta animate ya no nos va a valer porque lo que hace esa etiqueta es modificar un atributo del SVG. En este caso no vamos a modificar el atributo, vamos a hacer el elemento gire, vamos a aplicar una transformación. Así que para ello hay una etiqueta especial, que es la etiqueta animate transform. Sigue siendo de tipo XML. Vamos a aplicarle o vamos a modificar la propiedad transform. En este caso, base de rotación. Que va a ir de 0 grados hasta los 180 grados. Es decir, vamos a hacer que gire. Justamente media vuelta. Pero claro, es una rotación. Y es lo fundamental en una rotación saber cuál es el eje de giro. En este caso, el eje de giro que nos interesa es este punto de aquí. Es un punto que está a la mitad de este rectángulo en X y a la mitad de este rectángulo en Y. ¿Cómo indico ese eje de giro, ese centro de giro dentro de la etiqueta? Bueno, pues muy sencillo. Desde el from. Con un espacio le indico cuáles son las coordenadas del eje de giro. En este caso serán 240, 60. Y por supuesto aquí seguirán siendo 240 y 60. Para sincronizarlo vamos a ponerle como tiempo de inicio los 2 segundos, que será el tiempo que la pelota llegue por primera vez a la pala, y la siguiente vez que llegará será en el segundo 6. Vamos a hacer que cada giro dure un segundo y medio, por supuesto que se repita dos veces, y que cada vez se repita el dibujo se congele. Vamos a grabarlo. Y vemos que no lo hace del todo bien. Si os damos cuenta, la pala gira dos veces cada vez que la pelota rebota en ella. O tendría que girar una única vez? ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque esta repetición que hemos puesto aquí nos crea una confusión. La animación en sí la va a hacer, entre comillas, dos veces. Cuando empiece a los segundos y a los seis segundos. Si esto lo repetimos dos veces, va a hacer en cada uno de esos pasos lo repita dos veces. De hecho, si simplemente yo quito esto de aquí, vamos a ver ahora que efectivamente la pala solo gira una vez. Bueno, pues ya tenemos nuestra animación nuestra más o menos montada. Vamos a darle un poquito más de alegría Vamos a hacer, por ejemplo, que la pala cambie de color cada vez que eh, la pelota rebote en ella. Como es una animación que corresponde a la pala, vamos al rectángulo y metemos la etiqueta animate. En este caso el atributo va a ser fill. Vamos a hacer que vaya, por ejemplo... desde este color de aquí hasta el rojo que lo haga empezando en el segundo dos y en seis, que es cuando la plata rebotará que lo haga durante un segundo Y que cuando acabe, no lo deje del color definitivo, no lo deje en este caso de rojo, sino que lo deje tal y como estaba al principio de la animación. Vamos a probarlo. Y vemos cómo cada vez que golpea la pelota a la pala lo que hace es que se produce una transición de color que va desde el verde original de la pala hasta un rojo. Una vez acaba el segundo de duración de esa animación, se va a colocar el verde original. Ya que hemos hecho un remove, con lo cual la animación deja el elemento tal y como se lo ha encontrado. Bien, eh, lo que estamos haciendo es una transición, pero puede ser interesante poner únicamente un color. Queremos que el color que se asigne durante un segundo sea un rojo. Es decir, no quiero ir de un sitio a otro, sino que quiero dar un valor a un elemento. Vamos a comentar esta línea. Y para hacer eso, utilizamos la etiqueta Set. De manera parecida, utilizamos el atributo, el fill. Haremos que empiece igual que antes. Ponerlos bien, son seis segundos. Si no indicas la S, eh, la unidad por defecto son los segundos. Pero podría indicar aquí 6 horas, 6 minutos, 6 milisegundos, eh, lo, que hiciera, lo que fuera necesario. Vamos también a poner la duración y el tipo de relleno, el tipo de finalización de la animación. Y por último, el color. Simplemente ponemos tú, pero ponemos a red. Y ya lo tenemos, vamos a dejarlo mejor así, para simplificarlo. Vale, vamos a probar. Y vemos que ahora únicamente se pone un color rojo, no hay transición como la había en el evento anterior. Bueno, pues aprovechando esta etiqueta, de vamos también a modificar, vamos también a jugar con otro tipo de atributos, no de tipo XML, no de tipo SVG, sino de tipo CSS, por ejemplo vamos a jugar con la visibilidad y vamos a hacerlo también con la pala vamos a aprovechar la propiedad, en este caso la etiqueta set, para coger el atributo visibilidad en este caso es un atributo de tipo CSS Y, por ejemplo, que empiece en 3 segundos y medio y en 7 y medio. Y que durante un segundo el valor sea high. Y, por último, obviamente voy a eliminar eh, la animación para que no esté siempre desaparecida la pala. Vamos a probar esto. Y cuando rebote, se pondrá en rojo y al poco desaparece. Rebota, rojo, y desaparece del Bueno, pues de me manera muy rápida. Eh, Estas son las piezas clave para poder construir animaciones en un SVG. Sí que es verdad que existe todavía una opción más, más avanzada, un poco más complicada, que es la posibilidad de hacer que eh, ciertos elementos recorran un camino determinado. Ahora mismo hemos hecho que la pelota vaya hacia la derecha o hacia la izquierda, modificando únicamente su coordenada en X, podríamos hacer algo parecido aplicando una transformación, en este caso una traslación, que nos podría permitir hacer cosas un poquito más diferentes. Pero además existe otra opción que es la de indicar eh, cuál es el, la trayectoria que ha de seguir cierto este elemento y decir al el elemento que siga esa trayectoria. De manera que dibujando curvas, por ejemplo, podemos conseguir trayectorias realmente eh, divertidas ¿no? de los, con esos elementos. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues para hacer un ejemplo muy rápido, eh, voy a dibujarme un path, que tengo ya calculado, que va a ser el path, que va a ser el camino, que voy a estar interesado en que la pelota haga. En vez de ir horizontalmente, quiero que la pelota siga un recorrido que se acabáis a ver ahora en pantalla. Bien, pues ahora veis dibujado aquí en pantalla el recorrido que voy a querer que haga esa pelota. Este recorrido no hace falta dibujarlo, simplemente lo marco yo aquí para que veáis cuál es mi objetivo y poco más. Vamos a eliminar esta animación. Vale, ya se queda quieta y vamos aquí. A indicarle que la animación que queremos ha de seguir un recorrido determinado. En este caso, la etiqueta de utilizar es Animate Motion, donde lo que indicamos básicamente es el path y la duración que queremos que ese recorrido tenga. Por supuesto, le indicaremos también que. Eh, la pelota, cuando acabe la animación, se quede al final. Bien, vamos a indicar el path. Imagino que todos a primera vista pensaréis que, muy sencillo, el path será indicar, será copiar y pegar el path que he definido aquí abajo. Pues igual que antes, sí, pero no. Efectivamente, hay que indicar eso ahí arriba, pero hay que indicarlo en coordenadas locales del círculo. En este caso, tomando como origen el centro de ese círculo. ¿Y esto en qué nos afecta? Bueno, vamos a copiarlo para empezar de manera completa y lo que va a pasar es que el punto de origen no va a ser 50-30, sino que va a ser el 0-0, que es el propio origen del círculo, el propio centro de ese círculo Y como punto final, no va a ser el 215-30, sino que va a ser el 0, porque la coordenada y con relación a la coordenada inicial es la misma, y en x se va a desplazar 165, que son esos 215 que teníamos, menos los 50 de la coordenada x del origen del círculo. Vamos a probarlo. Y aquí lo tenemos.